Ninguna otra especie empeora el entorno en el que vive, y del que vive. Gobiernos y ciudadanía, se acabó escurrir el bulto. O cambiamos nosotros o cambia el clima. Tenemos la capacidad para elegir, usar o reusar, tirar o reciclar, comprar o intercambiar, legislar o mirar hacia otro lado. Fomentamos una cultura ciudadana comprometida con el medio ambiente desde la cercanía. Empecemos cuidando lo local para generar un impacto global. debe dar voz real a expertos en gestión ambiental que sepan aplicar soluciones verdes en la vida real. No nos tragamos el ecoblanqueo. blanqueo. Verde es una conciencia y un compromiso, no un eslogan político. con el medio ambiente político.